Buenas noches bienvenidos a Gato Encerrado Antes de entrar en los pormenores del caso de esta noche Quiero compartir este lindo mensaje con todos ustedes Y dice así Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con habichuela y vianda es lo que hay un mensaje, eh, un gran combo. Habiendo dicho esto, señor director, veamos de qué trata el caso de hoy. Yo vivo frustrada con este hombre, porque siempre come en la cama. ¿De qué te queja? ¿De qué te queja? ¿Me conociste así? ¿De qué te queja? Gato encerrado. Buenas noches, Gloria Trevi, buenas noches. ¿Qué? No, no, no parece que es que como es todo el gran combo, conciertos. Claro, claro, claro. Claro, está. Bienvenido a Miami. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. gracias por estar en mi programa. Gracias. Bueno, vamos a ver. Entonces tú eres la demandante. Así es, doctora. Dime tu nombre, por favor, y Doct explícanos el caso. Muchas gracias, doctora. Doctora, mi nombre es Luisa Nana. ¿Tu nombre? Luisa Nana, Luisa Nana, Luisa Nana. Bueno, bueno ¿cara tiene? Eh. ¿Cómo qué? Digo, es que estoy pensando en voz alta. Ah, claro. claro sí, no, no, no. Explí, continúa. Explíqueme el caso. Mira, ¿de qué te queda? Pero permiso, permiso, que te queda, permiso. Es un puerco. Por favor. Oiga, doctora, mi caso es, es, estoy viviendo algo desesperante, doctora, porque este hombre que está aquí, este puerco que está aquí, que es que mi esposo. Te quedas, Cállate entonces, la boca, que estoy que te explicando queda. el caso. Este puerco que está aquí, que es mi esposo, todo el tiempo come en la cama. Y para mí ya esto me está preocupando muchísimo. Figúrese usted que, que las otras noches por poco me ahogo. Porque cuando me levanté, me di cuenta que me había tragado una patata. ¡De qué te quejas, ¡Cállate Entonces, la boca! ¡Cállate! Doctor, te quejas. ¡Falta de respeto! ¡Qué Mire, falta Yo de no respeto? sé, ella me conoció así, doctora. Ella me, ¡De qué te quejas! Cállate, ¡De qué te quejas! Mire, la primera cita, la primera cita, que yo salí con ella, nuestra primera cita. Yo la invité a comer en la cama y ella comió. Bueno. ¿De qué te queja? Bueno, Entonces, bueno. en aquel momento? La, la primera cita, nos sentamos en la cama, ella comió y después le di el postre. ¿De qué te queja? Entonces, ok, ok, muy bien. Eh, te voy a respetar una multa de 250 dólares. Es que te quejas. que quejas ahora. Es que te ver, quejas. Por estar hablando fuera de lugar. Así es. No te toca todavía. Una falta de respeto. Eh, ok, vamos a ver. Ahora me pregunto si él te invitó. Desde la primera vez comieron en la cama. ¿DE VERDAD QUE DE QUÉ TE QUEJAS? Bueno, ¡EXACTO, DE QUÉ TE QUEJAS! OIGA, OIGA, DOCTOR, USTED TIENE QUE ENTENDER QUE EN AQUEL MOMENTO YO PENSABA ay, QUE ERA ALGO DIFERENTE, QUE ERA ALGO NICE. YO NO SÉ QUE QUERÍA SORPRENDERME. ¿Pues DE QUÉ TE QUEJAS, ENTONCES! ESTÁ BIEN, ENTONCES... Eh, eh. ¿POR QUÉ TE MOLESTÓ? ¿QUÉ PASÓ? BUENO, DOCTORA, PORQUE YO PENSÉ QUE que ASOMBRARME, ¿VERDAD? PERO... PERO... Yo, yo no sabía que ese era su estilo de vida, doctora. Doctora, yo todavía me acuerdo. La vez aquella que cogió y se comió, es que era un pueco. La vez aquella que se comió un brazo gitano en la cama, doctora. Mire mire, doctora, aquel día yo me empecé a rascar y a rascar y me picaba y me y me rascaba por todos lados, doctora. Bueno, y ahora se to bañarte fue antes de venir para acá. No, doctora, es que me acuerdo y me da piquiña, doctora. Pero pero pero, ¿qué? pero, pero ¿de qué te qué? Ah, Ok, te pregunto, Sanana, eh, además de las hormigas. Que nana, se... Nana. ¿Cómo es? Nana. Mi nana. apellido nana. es Nana. Ah, Nana. Luis Sanana. ¿De qué parte de Cuba es? Eh? De Santiago. <risa> okay. y a Santiago me... de Cuba. Ok, ¿qué otros malos ratos has pasado, además de, de, de la rasquiña. ¿Qué otros malos ratos has pasado con el puerco este? Sí, sí yo, dile, dile, ¿no? dile. Que, que, que, que me que están a mí, boja, de te de de que Respeto. ¡Marran! <risa> Oiga doctora, esto que yo le voy a contar es una cosa muy, muy, muy okay. No sé si producción tenga una musiquita que pueda darle dramatismo a esto que yo le voy a decir, doctora. Doctora, en mi trabajo a mí me a eso, me gusta. En mi trabajo a mí me hacen bullying. Doctora. ¿Te hacen bullying? Me hacen bullying. ¿Usted sabe cómo me llaman? ¿Cómo le dicen? Bandeja de entremeses doctora, porque a veces yo en el trabajo... Y tengo comida dentro del cabello, doctora. Tengo, ay, doctora, comida dentro del cabello. Usted puede creerlo, doctora. ¡Ay, doctora! Doctora, usted no ve mi dolor, doctora. Siga, sigando siga ando, para rating. ¡Ay, doctora! Es que el dolor que yo estoy haciendo es tan fuerte lo que yo estoy haciendo, doctora. En un segundo más, vamos a estar en el cuarto de hora, PARA rating. Ah, pero, ¿y dónde, Son quiere la 8, llore, 14, dónde quiere que llore? ¿Dónde quiere que Las 8 y 15, llora a Do esta cama. Ay, ay, qué dolor, doctora. Qué dolor yo siento en mi corazón. ¿Usted entiende <ríe> lo que yo estoy pasando? Llorame para la otra, por favor pa si Para la otra. Cla ay, doctora, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, doctora. Sientan, sientan compasión de caso mío, doctora. Llora ay, para el público también. Para ay, el público. Ah, cómo no, cómo no. Señores, lloren conmigo. Ustedes <ríe> sientan, sientan la compasión por mi caso. Por favor, quédate. Sintiendo, ay, doctor, ya, doctora. Okay, venga, ¿Ya? venga acá, venga acá, venga acá, por favor. Ay, doctora. Venga, usted venga, no doctora. sabe. No, pero la doctora, déjeme decirle algo y que el público acompañe. Mira, ¿de qué te queda entonces? Ay, María, falta de respeto. Sí, ya conmigo. Hicieron okay, una bandeja. 250 dólares de multa para cada persona del público que vino hoy aquí. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿De doctora, qué te quejas? Ser una bandera. Cállate la boca. Ser una cállate, cállate. ¡Ya! que ¡Mándalo a ¡Ven calle. ¿De qué te quejas tú? Vacaciones aquí, trabaja. Yeah. ¿Ok? Ven. Ven acá, por favor. Ven acá. Ay, doctora, yo le agradezco tanto porque usted sabe la falta que a mí me hace. Un abrazo solidario. Gracias, doctora. No, no quiero darle un abrazo. ¿Ah, no? Quiero. Mira lo que tiene aquí. Mira esto. Ay, doctora. Está llena, el pelo está lleno de chicos. Es una porquería, doctora, una porcada. Guárdalo, decía, por favor. Oh, y hey, ya. Sí. Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Uno se lo puede comer. Prohíbale, prohíbale ¿Sí? que come la cama, prohíbale que come la cama. Okay, vamos Siento, marrano. Eres okay. un necio. Ok, doctora. vamos. A ver, ¿de qué te queja entonces? A ¿Ah? okay. ella le encantaba acostarse en la cama y comer conmigo y después, mira, pam, pam, pam, pam, pam. Okay, eh, eh, eh, infeliz, infeliz. Dime tu nombre, por favor, y cómo te DEFIENDE. Buenas buena noches, doctora. Mi nombre es Francisco FRANCISCO Chino. Francisco Chino. Francisco Chino. Ok, pues mira, bastante cochino que eres. Puerco no, sí. asqueroso. Bueno, perdón, me fui. Bueno, nada, continúa porque pica. ¿Le puedo, ¿le puedo explicar? Adelante. Doctora, yo no entiendo... ¿Qué qué, qué te quejas? ¿Ah? ¿De qué te quejas? ella. Doctora, así. yo crecí así. Cuando yo era chiquitito, mi mamá me daba la comida en la cama. Mira, me llevaba el desayuno a la cama. Me daba la meriendita en la cama. Bambalán, en el almuerzo en la cama. No sirve para nada. Otra merienda en la cama. ¿El mal hecho? La cena. En la cama. Ah, la okay. batidita para dormir. En la cama. Cuando hacía lluvia, ¿ah? me daban galletas, es por sol. Para, para, para, para un momento. Cuando hacía lluvia. Sí, cuando llovía. cuando llovía. Cuando llovía. No sabe ni hablar. Cuando llovía. Daban 250 dólares de puta <risa> por el disparate que acabas de decir Doctora, ahí. Doctora, cuando llovía, me hacía café, okay. galletas, queso de papa. ¿Y dónde me lo daba? Estaba <risa> la okay. Así que te... ¿Qué, ¿Qué bien, o sea, Por lo menos. A mí me criaron así. Por lo menos sé que tienen madre. Tengo y así me crió. Bueno, así lo o sea, crió. no es culpa mía, me criaron okay. así. Yo como en la cama y al principio le gustaba así. ¿Y tú no? ¿Qué? Okay, ¿Tú no cambiarías por nada y por nadie, ni siquiera por tu esposa? No. ¿Usted ve, doctora? Ay, ¿Y, si ay, yo doctora. Te lo, ¿Y si yo te lo ordeno? No. Ay, doctora. Pero vamos a traer una. No, no, no. Ay, porque... doctora. Ay, qué dolor, lo siento, ¿no? Ay, doctora. <risa> Estás loco, COMO LOCO, COMO ESTÁ LOCO AQUÍ, DIOS MÍO. VAMOS A TRAER A, a LA PSICÓLOGA QUE VIENE POR PRIMERA VEZ A ESTE PROGRAMA A VER QUÉ cosita TE PUEDE AYUDAR. MUY ¿tú? BIEN, MUY BIEN. Sí, <risa> AHÍ, SIGUE AHÍ. <risa> mío, esto es cada vez más largo, santo Dios. Bueno, cuénteme. ¿estás... Gracias por tenerme por primera vez en su programa. ¿Cómo se merece este caso, psicóloga, por favor? Doctora, déjeme decirle que me va a tener que perdonar, pero en la noche de hoy yo me voy a abstener de opinar sobre este caso, porque la verdad es que me voy a sentir muy hipócrita. ¿Y por qué usted dice que se sentiría muy hipócrita en este caso? Doctora, porque a mí me gusta darme el traguito en la cama. ¿Viste? ¿De qué te quejas entonces? Doctor, una vez me estaba dando yo una copilla de vino tinto y se miraba en la cama ese vinillo pegajosillo, dulcecillo en este cuerpecillo. Poco se me meten las hormigas hasta en eh, el... momentito, esto eh, es un programa familiar, recuerde. Tranquila, que lo que iba a decir era que por poco se meten las hormigas hasta dentro de la moña. ¡Qué susto me da guacamaya esta, Dios mío! Tranquila, doctora. Eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué barbaridad! Eh, y entonces, ¿lo que usted vino aquí a opinar del vino? No, doctora, yo lo que vine aquí fue a cobrar el día, porque recuerde que a mí no me aprobaron el BOA. Eh, sí, Saludos toda una de aquí inmediatamente. ¿Me vas a sacar? Hoy no ya lo cobré, yo puedo salir como quiera allá. No, Muchas gracias. Bueno, voy, a, voy a, a pedir, voy a hacer una prueba para ver si podemos llegar a una decisión. En este caso, voy a pedir a producción, por favor, que me traiga una cama. Ay, doctora, qué malos recuerdos, doctora. Muy bien. Pero esa cama está limpia, por Ahí está la cama. ¡No, contra! <risa> Gracias por ayudarme. Le voy a pedir a... a Porky Pig, por favor, que tome su puesto. Perdón, cámara. Gracias. Yo no me puedo acostar con él, doctora. Mira, para Yo que, que no veas puede... qué queja. Yo no puedo hacerlo, Ay, doctora. Tranquilo. Yo eh, no puedo hacerlo, quiero... doctora. No, no, no, no vas a hacer tú, mi amor. No. Mamá. Yo voy a hacer el personaje como si fueras tú. Ah, perfecto. Para ver si podemos llegar a tomar una decisión del caso. Perfecto. Yo voy a HACER de usted. Le voy a pedir en sus hogares que no lo intenten. Y los niños que vean con mucha discreción, explíquenle. Yo seré usted esta vez. Ven para acá. Bueno, estaremos... Esto es lo que más o menos pasa en su hogar. Te llega, se en la cama. Para atrás. Él tiene la comida. Dios mío, qué incómoda esa cama que ustedes tienen. Entonces, ah, ¿te gusta? Eso mismo. ¿Te eso gusta? Eso, ah? eso, ¿Te gusta, verdad? Es. ¿Viste? Esto, eso, ¿verdad Qué es molesta? ¿Te gusta? No ¿Ah? Esto es para que tú aprendas por lo que ella está pasando. Muy sí, pero ah. Después comemos. ¿Ah, mira. Ay, no. Oye, ah, desgraciado. Eh, oye, desgraciado. Eh, saca LA eh, eh, de ahí. Ah, es es más raro. ¿Te, va, te va a llevar una sorpresa. ¿Por qué, doctora? <risa> <risa> bueno, vamos a ver la decisión del caso. A ver, doctora. Ya la tengo. Acá? Ya la tengo. Eh, te prohíbo. Mira, de ahora en adelante. Doctora, a que no me encuentre el chito. Te prohíbo, de ahora en no, adelante... No sé, no, no tenía nada. hambre, ¿verdad? No has comido hoy. Nada. <risa> Comer en la cama. Ah, ¿Ok? Y bien. para que siga las instrucciones de este tribunal, de bien. esta corte, de ahora en adelante, durante tres meses, el sargento de armas dormirá con ustedes ¿Eh? para velar. Que no se está comiendo en la cama. Ay, Vamos doctor? a hacer una, una prueba, por favor. Sería ah, así. Ah. ¿Ah? Ahí fue. Ahí fue, ahí, ahí fue. Ahí está comiendo. Ay, Dios mío, se parte la cama. ¿De qué? Adelante. He dicho esto, es gato encerrado. ¿De qué? ¿De qué Así es que se va. Gato encerrado.